Pandora Extraño yeah. esa sonrisita Siempre te veías bonita Quisiera verte ahorita No quiero que estés solita porque... Yeah. Como tú ninguna eras mi fortuna Extraño esas noches contigo viendo la luna Yo era el que estaba contigo en esos hermosos domingos Pero eres mi abrigo y yo el tuyo Sin ti es un castigo No paro de pensarte y nunca quise soltarte Pero siempre voy a amarte de tu belleza No voy a olvidarme, no sé si estás con otro Pero sé que te dejara, el corazón Roto que me hiciste, que me dejaste Pandora, extraño esa sonrisita, siempre te veías bonita. Quisiera verte ahorita, no quiero que estés solita porque tú eres una bebecita. Yeah, yeah, yeah. Extraño esa sonrisita, siempre te veías bonita. Quisiera verte ahorita, no quiero que estés solita porque tú eres una bebecita. Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah 80 hey, flow El mejor Ya saben Sintí todo frío y mi corazón vacío Esto es un martirio, no quiero que otro te conquiste En verdad no entiendo lo que me hiciste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 AD Flow. Rey Pandora, Piz. Pa Pandora, Pandora, Pandora,